Preguntas para el señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta de don Ferran Martínez. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Doy por formulada la pregunta. Muchas gracias, senador Martínez. Señor ministro. Gracias. Gracias. Señor presidente, señor Martínez, eh, como su señoría sabe, el gobierno está trabajando en la renovación del sistema de financiación autonómica. Para eso convocamos una comisión de expertos que ya evacuó sus trabajos. También hemos convocado al Comité Técnico en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que también ha finalizado ya, es la aportación de las administraciones, y por tanto pues estamos eh, desarrollando los pasos para proponer eh, un amplio acuerdo político, un gran acuerdo político, eh, a todos los grupos presentes en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados y, especialmente, al Partido Socialista, que tiene la responsabilidad de gobernar a siete comunidades autónomas. Contamos también con la participación de su grupo político de, de Podemos, un grupo importante en esta Cámara e importante en el Congreso de los Diputados. Y, por tanto, también hacemos ese llamamiento para que podamos renovar, actualizar el sistema de financiación autonómica en España. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, senador Martínez. Muchas gracias. El sistema de financiación autonómica, como usted sabe, señor Montoro, lleva a pendiente de revisión desde el año 2014. Usted se comprometió a llevarla a cabo antes de finalizar este año y, sin embargo, la semana pasada pactó con el Partido Socialista retrasarla una vez más. De nuevo, usted falta sus compromisos para satisfacer los intereses particulares de su partido y, mientras tanto, nuestras comunidades autónomas continúan con la soga al cuello. El actual modelo de financiación no aporta los recursos necesarios para cubrir sus competencias en educación, en sanidad y en servicios sociales, pero es que, además, ustedes les han cargado el grueso de las políticas de austeridad con unos objetivos de déficit y de deuda que son insostenibles. Usted, señor Montoro, antes de desenfundar el artículo 155 contra Cataluña, ya había vaciado el cargador de su otro revólver del calibre 135 contra el, contra el conjunto de las comunidades autónomas. Todo ello ha supuesto un incremento de la deuda que, en muchos casos, se reconoce ya como impagable y esa deuda tiene como principal acreedor a su ministerio, porque ustedes han concedido en forma de préstamos unos recursos que deberían haber estado en primera instancia en manos de las comunidades autónomas. Es su política de recentralización y de austeridad, señor Montoro, lo que ha puesto en erupción el modelo territorial. En un Estado plurinacional como España, aquello que es capaz de reunir a una inmensa mayoría de ciudadanas y ciudadanos son las conquistas sociales y democráticas logradas con décadas de esfuerzo. Y no se puede romper eso sin amenazar la estabilidad y la unidad. Por suerte, los mimbres que pueden permitirnos recomponer el pacto social y territorial están ya presentes en esta discusión sobre el modelo territorial. En primer lugar, hay que reequilibrar la, re la, la distribución de recursos desde la Administración Central hacia las comunidades autónomas y entre estas para garantizar el igual acceso a los servicios públicos. En segundo lugar, hay que dotar de recursos al Fondo de Compensación Interterritorial, que es la herramienta fundamental que debe permitir salvar las desigualdades entre territorios y que ustedes han recortado hasta el 0,04% del Producto Interior Bruto. En tercer lugar, hay que cubrir nuestros servicios públicos y las inversiones necesarias y para eso hacen falta recursos. Y esos recursos, señor Montoro, no vendrán de la mano de amnistías fiscales inconstitucionales, sino de reformas fiscales progresivas. Y, en último lugar, son necesarias instituciones de signo federal. Se requiere, al menos, una reforma del Senado, una reforma de la Agencia Tributaria y una reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas, para acotar el poder del Gobierno central y para vehicular la resolución de conflictos por canales institucionales y no a través de sentencias del Tribunal Constitucional. La Constitución, señor Montoro. Vaya terminando, dejó... señoría. Sí, señor presidente. La Constitución, señor Montoro, dejó un gran espacio en blanco sobre nuestro modelo territorial que ha permitido que este sea rehén de los designios de su partido y de su gobierno. Necesitamos proteger a nuestras comunidades autónomas para proteger nuestras escuelas, nuestros hospitales y nuestros servicios y nuestros servicios sociales. Debemos protegerlas de usted y de su gobierno para poder empezar a construir, a reconstruir un proyecto de país que sea justo, Termine, que sea solidario señoría. y con futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez. Señor ministro. Gracias, señor eh, presidente. Señor Martínez, ha aprovechado usted su tiempo. O sea, nos ha lanzado su, su idea, como su proyecto, completamente legítimo, pero se le ha olvidado dar una sola cifra. Es que eso es maravilloso. Hablar de la financiación autonómica, de los déficits de la financiación autonómica, sin mencionar una cifra, solo son capaces ustedes, como están en otra cosa, están en la cosa utópica esta, quiero decir, realmente, es fantástico. Miren. En primer lugar, decir en esta Cámara que la semana pasada el Gobierno ha acordado con el Partido Socialista un aplazamiento faltará la más elemental de las verdades. Vamos, es que no sé a qué se le ha ocurrido semejante eh, cosa, ¿no? dicho, le digo cosa, entre comillas, ¿no? porque francamente, cosa, vamos. Lo que estamos haciendo es al revés, estamos llamando a la responsabilidad de todos y del Partido Socialista y de los Gobiernos Socialistas a este respecto. Le voy a dar unos datos de ejecución presupuestaria que son los que se publican hoy, y hoy se han publicado. Cómo están nuestras comunidades autónomas, eh, que han pasado de un déficit del año pasado en esta, al tercer trimestre del año pasado de 2.044 millones de euros en septiembre del 2016, entonces casi dos décimas de PIB, a un superávit en el mismo trimestre de este año 2017, de 992, que equivale a casi una décima de Producto Interior Bruto. Y eso se debe a los mayores ingresos que se están derivando de la recuperación económica y de la creación de empleo. Este año las comunidades autónomas cuentan. ...con 8.653 millones de la liquidación definitiva del año 2015. Fíjense usted qué cosas, ¿eh? con un Gobierno bajando los impuestos en el año 2015. Y aumenta la liquidación eh, a cuenta de esas comunidades autónomas, que son... 983 millones más que la anterior liquidación cobrada en 2016 y con unas entregas a cuenta hasta septiembre más elevadas. Han crecido las entregas a cuenta este año un 4,8%, lo que supone 3.148 millones más. Terminando, señor con... Ministro. Acabo con una última cifra y es que el incremento total de recursos en 2017 para las comunidades autónomas supera los 6.500 millones de euros. Por tanto, esto es lo que está ocurriendo y eso es lo que hace más factible que podamos garantizar para futuro la igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos básicos. Gracias, señor presidente.